Dicen a las Claudias porque son Sheinbaum, otro chiste vía que porque porque las licuadoras no se afilan, porque no se puede licuar con las piedras, otra chiste sabes, que porque le dicen Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? porque López Obrador, último chiste sabes, que porque Virginias, porque son Virginias, mi nombre es Coco Bandicoot.